Política. En eso, Pino, no quiero abrir un juicio, diría yo, este absoluto. Mi larga vida humana y política me dice que a veces hay que relativizar un poco las cosas. No todo es blanco y negro, no todo es corrupto y puro. Hasta la misma sociedad argentina, en su conjunto, no puede atribuirse la pureza y asignarle la corrupción a sus clases dirigentes. En definitiva, las clases dirigentes emanan de la propia sociedad. En la Argentina no solo hemos fallado los políticos y yo asumo la parte de culpa que me corresponde. Ah, yo podría decir que, que han fallado muchos estamentos dirigentes de la sociedad argentina y que si hay que hacer un juicio, de, un juicio general, estamos todos en el infierno del Dante. Bueno, es, es indudable que, que la traición es muy efectiva. La traición es de, es, eh, de, una, de una potencia política fenomenal, justamente porque es traición, porque, porque te cala en lo más hondo, porque viene por la espalda, porque no estás preparado, porque se da de quien menos la esperás, si no, no, no sería traición. Eh, en ese sentido, el PJ es el alumno más, eh, más desarrollado, más excelso de esa visión que expone Cafier. Eh, yo no tengo duda que si a esta sociedad le ofreces eh, a votar San Martín o el hombre araña, elige a San Martín. Ahora, si le das a elegir entre el hombre araña y el, y, y el caballero rojo... Y después la, la solución no, no se la podemos adjudicar a la sociedad. Entonces, sociedad con escaso protagonismo. Partido que defeccione de sus ideas históricas y se pone al servicio del enemigo. Movimiento obrero reducido, achicado por la desindustrialización y copado por los traidores. La justicia disciplinada a esas transformaciones que se iban a realizar. La oposición con escaso margen de maniobra, el resultado concreto. El modelo neoliberal de Menem sería inseparable de la degradación republicana y la corrupción. Su plan político requiere una Corte Suprema de Justicia y tribunales federales adictos, más la delegación de poderes especiales por parte del Parlamento. Al mes de haber asumido, consigue su Ley de Leyes, la Reforma del Estado, que le abre las puertas a las privatizaciones. Conocimiento en nombre del presidente de la República Argentina, porque con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. Fue un verdadero ataque a la democracia la forma en que este parlamento trató las leyes en la era Menemista. Le otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, poderes omnímodos, la suma del poder público. Y las delegaciones le posibilitaban al Poder Ejecutivo privatizar todas las empresas del Estado sin inventario, sin balance, sin certificar si realmente la explotación de las empresas arrojaban ganancias o arrojaban pérdidas. Significó ni más ni menos que la votación, eh, un verdadero eh, apoyo al saqueo de los bienes del Estado. ¿Y quiénes la votaron? La votaron los justicialistas... La honorable complacencia radical lo tengo muy presente, al Chacho Jarolaski ordenando a muchos de sus legisladores que se retiraran del recinto para que el justicialismo pudiera aprobar estas leyes. Pocas veces se van a dar tantos factores para que una minoría tome el poder sin tirar una bomba, como lo hicieron, sin disparar un solo tiro. Esto surge claramente en la participación de Álvaro Sogaray en el tema de la ley de reforma del Estado, el instrumento que le está dando el poder a Menem, un poder absoluto, dictatorial, un poder que no tenía Videla, que no tuvo Videla. Se lo estaba diciendo a todos al Sogaray. Le decía, le decía a los propios justicialistas que estaban participando de un capítulo extraordinario. Por primera vez iban a tener el poder, no importa si los votos se dan del pueblo o votos peronistas, ese poder lo iban a tener los mismos que proscribieron, los mismos que fusilaron, los que masacraron. Eso es lo que estaba diciendo el general del ¿Hasta dónde? ¿Es un límite? ¿Qué, qué cosas eran capaces de hacer? Bueno, esto y más. Es más, siguieron haciéndolo. Porque acá hubo denuncias sobre la, la uh, privatización de IPF. Hubo denuncias. El diputado Luis Adi dijo que en el Senado habían pagado una coima de 8 millones de dólares. Después se corrigió, en la misma sesión. De los 130 14 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa. Por, por la negativa, una No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa... Este, que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Las bellas palabras quizás... escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido. Con sobornos y falsos diputados fueron votadas las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías argentinas no solo el país perdía las empresas que más habían invertido en su industria, sino que los jubilados y trabajadores serían estafados. La oposición no bastó para impedirla. Diputados disidentes del justicialismo formarían el Grupo de los Ocho. Reformar el Estado no es privatizar en un país en emergencia. No se puede empezar despidiendo trabajadores. Hay que... Otras voces opositoras al despojo de la petrolera que... fueron amenazadas o agredidas. En mayo del 91, por ratificar ante la justicia las denuncias contra Menem y el remate de YPF, fui víctima de un atentado con seis tiros en las piernas. La es una locura la privatización de IPF. Es un robo fenomenal lo que está ¿Cómo no va a haber corrupción si surge de los hechos? Surge de las privatizaciones. ¿Cuáles son los estados patrimoniales de los hombres que votaron esto? Me refiero a los que conducían. Hay que verlos. Uno... Uno, uno no ha visto acá pagar... Eh, abrir portafolios y pagar dólares. Uno no lo ha visto. Sin embargo... No está de De modo que, cuando existen consultoras, cuando hay tanto dinero, cuando hay tanto dinero para ganar más dinero, cuando hay negocios mientras la sociedad está distraída, mientras, no, mientras existían los hombres que progonaban las conveniencias de que las empresas del Estado pasaran... O nos olvidamos de Neusta? Pero... Y tenían alto rating. No solamente los políticos. ¿eh? En este cambio, tenemos que incluirnos también los periodistas, los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces, instrumentos extraordinarios como la televisión y la radio en manos de idiotas para generar pueblos idiotas? ¿Hasta cuándo? El Congreso de la década mafiosa, el que votó las leyes más vergonzosas y antinacionales, tuvo que sesionar rodeado de cordones policiales. Fueron tantos los atropellos contra el pueblo que todas las semanas se oyeron sus reclamos. Llegaban jubilados, maestros, empleados estatales, estudiantes, obreros y desocupados de todos los gremios. Comenzaron los tiempos oscuros en que el presupuesto nacional se aprobaba en Washington antes que en el Congreso. Y el ministro Dromi llamaba a la resignación porque el país estaba de rodillas. Al olvido, al olvido, ...y al votante traicionamos... ...a pesar de los silbidos. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale un dólar. Logra detener la inflación, pero deja indefensa a la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos. Pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. El país se dolariza. Todo podía pagarse en pesos o en dólares. Pero con inflación cero, las tarjetas de créditos y los bancos cobraban intereses usurarios del 50% anual, cuando en Estados Unidos y Europa eran del 7%. La fiesta del dólar a un peso impidió competir a comerciantes y empresarios llevándolos a la quiebra. Desaparecerían miles de industrias y talleres, textil, metalúrgica, autopartista, manufacturas domésticas y muchas otras. Fueron los años farandulescos de la exhibición de Fortunas Malavidas que tratar de no robar por lo menos dos años. Es ilícito la coima. Es ilícito apropiarse de lo ajeno. Y si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito un chiquitito que no se vea. La vida se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y los countries, el de los ricos y famosos. ¿Usted es honesta. Siempre estoy, siempre fui. El pizza con champán. Y pete. Tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre. Era lastimar a Gardel. Era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie. A ninguno. Esto pasa cuando no usas la cabeza. Y yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de fervoridad de cuando en cuando. Es de, de, de gran seductor que usted tiene. si le molesta un poco? No, no, todo lo contrario. Hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es. ¿Cómo mejoran la estética los políticos? ¿eh? Estoy apasionado por este modelo económico. Que es mentira. Que es mentira. Que produzca más pobre, que lo fabrique. Hace muchos años que vivimos acá y siempre esperamos promesas de los políticos que más o menos los que todos conocemos acá los encargados de la zona nunca pero nunca hicieron nada por nosotros acá nosotros los vecinos que han tomado la iniciativa de cortar la ruta eh, por lo menos los encargados tomen conciencia de la realidad que nosotros vivimos los chicos no pueden ir al colegio cuando hay un enfermo al fondo no puede salir porque no puede entrar a la ambulancia no pueden dar un coche nosotros queremos vivir dignamente como merecemos. Somos gente pobre, somos gente humilde. Nosotros no queremos comprar ilusiones, que nos vengan a hacer con un asadito, con una ropita, con una botita para los chicos. Y nosotros queríamos que ese rollo se entube. Había todo el dinero, todo lo necesario, pero el dinero que hicieron, se lo llevaron ellos. Nos robaron. Si ponemos a hablar de robar, ellos fueron los, los artífices, digamos, los que enseñaron al pueblo a robar. Ya no pasamos a ser solamente la maestra que antes enseñaba, sino para ser el contenedor social en la escuela. Eh, la mamá que te viene a pedir si tenés un par de zapatillas que te sobre de tus nenes, eh, de enfrentar a la misma comunidad cuando tenemos el problema de la inundación. Somos centro de evacuación, pero albergamos a nuestros propios alumnos porque la tormenta le voló las chapas, porque no tienen dónde dormir. El chico está pendiente de lo que está pasando en la casa o pendiente de que terminan de repartir la leche y es el primero ir a la cocina para llevarse los sándwiches que quedan. No lográs captar eh, un minuto su atención porque está pensando en otra cosa. Y a veces se te desmayan. O sea, se te desmayan y le preguntas, bueno, qué, qué comiste anoche o qué tomaste esta mañana y una sopita, te dicen, un té. Eh, se te desmayan, es muy frecuente eso. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero son... Te da bronca, te da bronca. El Plan de Convertibilidad integraba un proyecto de dominación funcional al pago de una deuda externa que era incobrable. En 1992, el ministro Cavallo negocia con el secretario del Tesoro americano, Nicolás Brady, canjear la deuda por el patrimonio público que se ofrecía a precio de remate. Las empresas estatales podían comprarse con bonos del Estado que cotizaban al 15% de su valor nominal, pero se los reconocían al 100%. El acuerdo le haría perder al país... ...más de 30 mil millones de dólares. El gobierno de la nación argentina... ...cumplimenta esta noche... ...siete cabalísticas, privatizaciones... ...siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión... ...de los teléfonos... ...de instalar el sistema del peaje de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y e de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así, Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada quedó en pie. No importaba qué eran ni cuánto valían, ni cómo o por qué debían venderse. Más allá de los siglos y los métodos, las concesiones de bienes del Estado serían continuidad de las viejas explotaciones coloniales. Antes fue el oro y la plata de Potosí, hoy las ganancias del petróleo, el agua o las comunicaciones. Las compañías extranjeras hicieron en nuestro país lo que no les hubieran permitido hacer en los suyos. En de incumplimiento de las obras de inversión, se le perdonaba. Si no lo hacían o si no se aumentaban las tarifas, como se hizo en la Panamericana, para que el usuario le financie la inversión. No se les exigió capital propio. A mayor riesgo, mayor ganancia. En la Argentina anuló riesgo empresario, ganancias descomunales. Duplicó o triplicó? En dólares, en dólares la tarifa. Apenas 26, o sea, el 13% de ese total, se llevaron casi el 60% de estas utilidades. Telecom en la Argentina, una utilidad media. En todo el periodo, del 15%, Telefónica del 16%. Las 10 operadoras internacionales más importantes del mundo, entre las cuales están Telefónica y Telecom, rentabilidad promedio 5.4. Estas mismas empresas que acá son tan rentables, son públicas en sus países de origen. Las empresas argentinas se vendieron sin deudas. El Estado se hizo cargo de 150 mil despidos exigidos por los concesionarios. Las principales inversiones vinieron de España y Francia. Entel se vendió por la quinta parte de su valor a Telefónica y Telecom. La endeudaron por mil millones de dólares. Aerolíneas Argentinas daba beneficios y tenía 37 aviones. Fueron hipotecados por Iberia para comprarla. Aerolíneas terminó vaciada. La empresa de agua fue tomada por un consorcio europeo liderado por las compañías Suez y Vivendi. Le endeudaron en ocho veces su capital. Obtuvieron rentas excepcionales y no realizaron las obras convenidas. 800.000 personas quedaron sin agua potable y un millón sin cloacas. Quizás no exista en la historia nacional un vaciamiento igual al de los ferrocarriles. Fue el mayor golpe que sufrieron las economías regionales. Miles de familias tuvieron que emigrar había 36.000 kilómetros de vías, solo quedan 8.000. 95.000 puestos de trabajo, quedan 15.000. Después de una década, el Estado paga más subsidios que antes y debe al Banco Mundial 700 millones de dólares prestados para pagar despidos, más otros 700 millones de intereses por haber suprimido 80.000 puestos de trabajo. Cuando se hicieron las privatizaciones, no había subsidio para nadie, al contrario. El argumento para privatizar ferrocarriles fue el déficit. Hoy están subsidiados hidrovías, los ferrocarriles, los concesionarios viales, la magnitud de subsidio recibido por las rutas nacionales fueron 1.100 millones de dólares. Y dejaron de pagar 980 millones de dólares de Canon. O sea, se robaron 2.000 millones de dólares. Sí, sí. Debían pagar un Canon por el uso económico de un bien público nuestro como sociedad. Ninguno pagó el Canon. ¿Quién nos pagó? Ninguno. Ni los concesionarios viales, ni el Correo, ni a Unequian sistemáticamente la seguridad jurídica en la Argentina fue unilateral. Es para las empresas. Porque siempre que renegociaron, siempre renegociaron en contra de los usuarios y consumidores. ¿Cuál es la razón para que siga funcionando semejante impunidad? Eh, la política. Y los negocios políticos y los acuerdos políticos. Las privatizaciones se hicieron a la medida de las corporaciones. La patria contratista financió todas las campañas electorales, todos los gobiernos, todos los golpes de Estado y realizaron todas las obras públicas. Ningún otro sector gozó de tantos privilegios. Mercados cautivos, subsidios millonarios, ventajas impositivas, sobreprecios, con donación de multas e incumplimientos, prórroga de concesiones y especificación de deudas en dólares. Fueron expertos para no cumplir los contratos con el Estado, defraudarlo, litigar contra él. Estos son... Sotma y Sideco de Macri, Bridas de Bulveroni, Loma Negra de Fortabat, Pecón, de Pérez Compán, Techín, de Roca, Benito Rollo, Pescarmona y otras. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11% a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. Hay terror, hay terror a resistir, hay terror al despido, hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo. Por eso se admite la rebaja salarial, por eso se admite la, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad. Se admite todo porque hoy perder el trabajo significa la nada, significa engrosar el ejército de mendigos, el ejército de aquellos que están fuera del sistema. En el país latinoamericano que tuvo los más avanzados derechos sociales, decenas de miles de necesitados acuden a la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, pidiendo ayuda. Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. México, Brasil y Venezuela no privatizaron en absoluto su petróleo. Félix, ¿por qué fue una salvajada? la venta de YPF. Fue una salvajada por el papel que tenía IPF dentro del país y en el concierto de las petroleras del mundo. Uno tiene que recordar que cuando Mosconi constituyó la primera empresa estatal del mundo, YPF, se tomó el concepto de que el petróleo es un bien estratégico y la venta de los combustibles un servicio público de interés nacional. Cuando subía el precio internacional, YPF mantenía bajos precios en función de sus costos y no del precio internacional. Yacimientos petrolíferos fiscales fue creada en 1923 bajo la dirección del general Mosconi. En 1907 se había descubierto crudo en la Patagonia. A pesar de sus detractores, la industria petrolera pudo desarrollarse sin depender del capital externo, siendo un modelo para América Latina. Fue tan exitosa su expansión que recaudaba tanto como la provincia de Buenos Aires y detectó reservas por 200 mil millones de dólares. salvajada por la cantidad de ilícitos que cometieron para privatizarla. Si se aplicara la ley de hidrocarburos, la mayor parte de las concesiones caen. Argentina podría reconstruir rápidamente una petrolera estatal. Si aplicaran hoy con decisión política la ley de hidrocarburos. Las áreas estratégicas donde más habíamos invertido las concedieron por 25 años por lo que esos pozos producían en nueve meses. El remate fue tan grosero que Menem mismo se llevó las acciones a Nueva York para venderlas. A 19 pesos una acción que costaba 38 y 350 millones de acciones por 19 pesos ¿tener la estafa del país. Fue tan grande la estafa que se, con, se contrató a la empresa McKinley para que rebajara en las reservas argentinas y al año siguiente se subieran al mismo nivel que se tenía anteriormente. Vendieron un área con una reserva, digamos 100 y la reserva del área tenía una reserva de 140. El monopolio de las cuatro empresas nos ha castigado a con las tarifas más caras del mundo y paga regalías de las más bajas del mundo. Pero ¿y quién controla los pozos? Sacan lo que quieren. Sí, y hacen simple declaración jurada. ¿Cómo? Por simple declaración jurada nos dicen, nos informan a los argentinos lo que extrajeron. El valor de las reservas y de lo que está bajo tierra y el valor de las instalaciones se lo regalaron. No hubo que montar nada. Estaba el área con los muchachos adentro, con los equipos adentro, y trataban los caminos donde se colocaba el petróleo, el petróleo iba a tal caño, iba a tal otro caño. Toda la que está era la excelente infraestructura que habían tenido las empresas del Estado, especialmente YPF. Si acá no se construyó nada porque las empresas del Estado tan castigadas trabajaban con un horizonte de planeamiento para los próximos 20 años, cosa que se olvidó. Están disfrutando de eso. Si están viviendo del crédito que le dejaron las empresas del Estado, ¿en cuanto significa bienes de infraestructura, petroleros y gasíferos? Esta es la realidad de la Argentina. Tampoco se comprendería el desarrollo industrial argentino ni la Patagonia sin la acción de YPF. Había desarrollado gasoductos, acerías, caminos y usinas, e hizo nacer decenas de ciudades promoviendo el progreso social de sus poblaciones. Ahí estaban, entre otras, Comodoro Rivadavia, Caleto Livia,